Sobre el entrenamiento, vamos por, por partes. mi consejo es que prioricéis a primero de semana los músculos más grandes acabando por los pequeños, ¿vale? Eh, que esto es matizable, porque hay gente que el fin de semana no descansa bien, ¿Mm? entonces podríamos invertir y las piernas en vez del primer día sería el último día, antes del descanso del fin de semana. ¿Mm? pero en mi caso, que yo un fin de semana descansaba bien, pues priorizar siempre los músculos más grandes que tienen más demanda energética y sobre todo esto está pensado en el descanso del sistema nervioso para que no haya sobreentrenamiento. Si entrenamos un pectoral o unos brazos el lunes o el martes y el miércoles tenemos un entrenamiento muy intensivo de piernas, toda, toda esa capacidad calórica pues eh, nos la va a robar eh, prácticamente eh, eh, un entrenamiento tan, tan exhausto como, como las piernas, ¿no? Entonces, esa recuperación de los músculos principales que habríamos entrenado los días antes, se va a ver mermada. ¿Mm? Segundo día, la espalda completa. Tercer día, el pectoral. Cuarto día, en los hombros. Y quinto día, brazo, los brazos, ¿vale? Bice y tríceps. Es un punto de vista personal, ¿Vale? No quiero decir que con esto al final os vayáis a subir al escenario mejor o peor. Pero en el tema del cansancio es mejor. Porque al final se va acumulando durante toda la semana hasta final de semana. Por lo tanto, es lógico dejar los músculos más pequeños, menos exigentes, que menos demanda tienen al sistema nervioso a final de la semana. ¿Vale? ¿Cómo? La recuperación mucho mejor. Efectivamente, es mucho mejor. El sexto día... Opcional, se puede repetir un grupo rezagado o simplemente hacer cardio. El séptimo día descanso total. Yo recomiendo un día a la semana descansar. Muchas veces nos estamos preparando y estamos bajo estimulantes, clemuterol, efedrina, joinvina, nos vemos con el sistema nervioso adrenérgico muy elevado y yo tengo ganas, yo tengo ganas de entrenar y lo que estás haciendo es eh, perjudicar al sistema nervioso. Un día de descanso completamente. ¿vale? Por mucho que os obsesionéis, ¿vale? Diferente en la última semana de competición, una estrategia que os pueda decir, mira, aquí no hay descanso, ¿vale? Pero como media normal, un día de descanso. Los abdominales y los gemelos a días alternos. Aquí ya va a predominar un poco eh, la persona, el principio de individualidad, el coach, eh, que a lo mejor una bikini, mira, Dani, que se especializa en chicas bikini, pues tendrá chicas que le mande el, el, el glúteo a diario, otras a días alternos, pues irá dependiendo, ¿vale? Pero bueno, una base de como yo mmm, lo hacía. Un punto sobre el entreno que creo que es importante y que puede chocar un poco, que mantengáis los tiempos de descanso a no menos de dos minutos por serie, pues en la fase de precompetencia tanto las calorías como los carbohidratos son bajos por lo tanto si no se recarga eh, el ATP o no se restablece como mínimo al, al 80% pues nos iremos comiendo las reservas de, de glucógeno crearemos demasiado ácido elástico y demasiado pronto nos veremos plano. Aquí podemos decir bueno si yo estoy en etapa de definición y yo hago una serie ¿Qué me tengo que esperar? ¿Dos minutos? Da la sensación de que te enfrías, de que no sudas, de que no aumentas el metabolismo basal. Pero es que en este caso no queremos quemar calorías. Queremos oxidar, oxidar grasa. ¿Mm? Y el metabolismo, dependiendo de la dependiendo de la, a la capacidad que lo estemos entrenando, pues vas a utilizar otro sustrato, carbohidratos, proteínas o grasas. Yo siempre pongo un ejemplo, y que nadie nadie se moleste conmigo nadie que haga spinning o de clase de spinning pero las clases de spinning son las clases que más calorías queman pueden quemar hasta mil calorías en una hora vale eh, desde mi punto de vista veo personas en spinning quemando mil y mil y pico calorías al día y nunca y nunca están delgadas porque queman muchas calorías pero no si dan grasa ¿Mm? En el culturismo, deportes de hipertrofia, queremos mantener la masa muscular. Parte de la masa muscular proviene de la hipertrofia sarcoplásmica, es decir, del glucógeno, los fluidos que tenemos almacenados. Si los descansos son más cortos, de dos minutos, pensando que la ATP máxima se recupera en tres minutos, 180 segundos, si dejamos descansar eh, un minuto entre series con una dieta baja en carbohidratos, nos iremos comiendo los depósitos de glucógeno y cada vez estaremos más planos. Algunos dirán, no pasa nada, así eh, hago una carga, hago un refit, sí, pero cuando haces una carga, haces un refit, mmm, también desaceleras el, la oxidación de la grasa, porque para que haya una buena pérdida de grasa tiene que haber una leve depresión y descansando dos minutos entre series ya hay una de pequeña depresión, ¿vale? De glucógeno muscular, por lo tanto, dos minutos es mi recomendación que tienes que alargar más el entreno, que entiendo que todos no puedan por trabajo, se alarga más el entreno, ¿vale? Pero no bajar tanto los tiempos de descanso. Os voy a decir un... un... un truco o un tip, como queramos llamarlo, que yo hacía, eh, y no en todos los gimnasios, y aparte tengo en, tengo en el club grabado un vídeo sobre esto, ¿no? Eh, los últimos avances en la hipertrofia y sobre todo los, todos, los que, todos los que seguimos a Brad, ¿no? John Meadows ya lo estaba aplicando eh, y al final, eh, sumando toda la evidencia que tenemos, al final llegamos a la conclusión de que un músculo más grande es un músculo más fuerte. Por lo tanto, a mayor carga mecánica, un músculo es más grande, ¿no? menos en principiante y algunas evidencias que no las voy a tocar. Por lo tanto, las últimas evidencias nos dicen que para la máxima hipertrofia, lo, de, lo ideal es dejar 3 minutos de descanso entre series, para levantar el máximo peso, la mínima depresión y utilizar la máxima ATP. Si seguís a John Mido en los últimos libros, ya eh, mandaba 3 minutos de descanso. Pero esto no es nuevo, ya antiguamente, médicos españoles como el doctor Peraita te hacía hacer una serie que dura 30 segundos aproximadamente, Descansabas un minuto, hacías otra serie de un músculo antagonista, ¿vale? No el mismo, otros 30 segundos y otro minuto. Yo, por ejemplo, ayer eh, hago una serie de femoral, descanso un minuto y hago una serie de extensiones. Descanso un minuto y hago otra serie de femoral. ¿Qué ocurre? Que hay tres minutos de descanso en el músculo. ¿Qué va a pasar? Que ese día vas a levantar el peso, el peso máximo en la máquina. Seguro. ¿Seguro? ¿Vale? ¿Y por qué hacemos esto? Porque no perdemos estrés metabólico, que es uno de los puntos claves. Porque si nos quedamos tres minutos así, perdemos estrés metabólico. Y así cumplimos los puntos claves. Yo en casa, eh, que tengo una máquina o en, o en algunos gimnasios que tienes una bici al lado, puedes hacer, por ejemplo, imagínate que estás haciendo abdominales y haces una serie de abdominal y tres minutos lo haces en la bicicleta terminar los tres minutos y haces abdominales al final haces un ejercicio eh, anaeróbico aeróbico vale que ayuda a quemar calorías y es una buena estrategia para eh, oxidar grasa ¿eh? Y, eh, y no ralentizar el metabolismo durante el entrenamiento vale por ejemplo seguimos con el entrenamiento en este caso las repeticiones se mantendrán entre 12 a 8 vale pero como siempre digo manteniendo el tiempo bajo tensión entre 40 y 20 segundos la primera serie a 12 repeticiones puede llevar aproximadamente 40 segundos la segunda serie a 10 repeticiones 30 segundos y la tercera serie de a 8 repeticiones aproximadamente 20 segundos eh, no como digo aquí no voy a obligaros a tener una cadencia especial hacerlo como queráis pero mantener el tiempo bajo tensión vale eh, esto siempre lo recalco porque una serie de 10 repeticiones no se hace en 10 segundos como vemos en cualquier sitio. Si observamos sobre todo a principiantes en un pre de banca que hace 10 repeticiones, hace 10 repeticiones en 10 segundos. En 10 segundos prácticamente no hay un tiempo bajo tensión para tener una reclutación de fibras. Ojo, que si haciendo series de 10 segundos metemos un volumen de 40 series por entreno, al final el resultado es el mismo pero es que al final tampoco muchos podemos estar tres horas en el gimnasio, ¿vale? efectivamente depende del rango, por eso aquí no me he querido meter de que, eh, como digo en el último punto, no quería obligaros a llevar una cadencia entre la concéntrica y la céntrica, ¿vale? porque al final dependiendo ya de de, de vuestro coas o entrenador, pues quizá os tenga una periodización que os diga eh, un segundo de concéntrica 3 segundos de céntrica o 2 segundos de concéntrica, 2 segundos de céntrica Al final, que mantengas el tiempo bajo tensión, ¿vale? No me he querido meter en estrategias de, de entreno dependiendo de la periodización de cada persona, porque cada persona es diferente, pero va a depender, efectivamente. Y va a depender también el, también el músculo, como bien dices, dependiendo del tipo de fibras que mayoritariamente tenga un músculo o no. Aunque esto es muy difícil porque por genética no podemos saberlo, ¿vale? No podemos saber. Por eso siempre cogemos media, 40, 30, 20, que pueden ser 37, 32 y 22 o 19, una media. Pero al final meteros en la cabeza eh, que, que una serie tiene una duración de tiempo. ¿Mm? No solo va a predominar la carga mecánica, porque por esa regla, si lo que quieres levantar peso, acude al gimnasio y haz series de tres repeticiones con las máquinas muy, muy cargadas. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que meter más carga mecánica no va a sobrepasar el 80% de una RM o 70%, que es lo estimado en el que van a van a trabajar todas las fibras por igual. ¿Sí? Por lo tanto, ¿para qué meter más peso? Si no voy a reclutar más tipos de fibra desde la primera repetición, ¿vale? Pues esta es la media. Sí, sí, se puede ir a los 60 segundos, Dani, pero. Claro, eh, no, en, no en época de definición lo recomiendo. En época de volumen sí recomiendo hasta los 60 segundos. Me gusta. ¿Por qué? Pues quizás en etapa de volumen nos podemos permitir llevar una, una bebida intraentreno con carbohidratos. Es obvio que cuando yo tengo una serie, pongo el precio de banca porque estoy sentado, y se me ocurre ponerlo, y yo estoy 60 segundos bajo tensión, cuando estemos a partir de los 30 o 40 segundos, vamos a notar que nos quema el músculo. ¿Y por qué nos quema, nos quema el músculo? Porque estamos consumiendo el glucógeno interno acumulado, que es lo que no queremos especialmente en esta fase. Ahora, en época de volumen, me gusta hacer series de 60 segundos bajo tensión, ¿vale? Que tengamos una reclutación total, una, una congestión, una, eh, una acumulación de sangre. No importa, A mí no me importa vale Tener demasiado ácido elástico porque además de que tendremos un, posiblemente una bebida intraentreno con carbohidratos, eh, me da igual, vale, depletar en ese entreno masa muscular, porque voy a llegar a mi casa y voy a comer una comida muy rica en carbohidratos, vale. Depende de la época, pero no olvidado que esto es sobre precompetición. Eh, como digo, en las fases de precompetencia debemos de evitar los sistemas de alta intensidad. No quiero decir que no lo hagáis, ¿vale? Pero mantenerlo al mínimo, como respaw o serie descendente. O como máximo, eh, como acabo de decir, mantenerlo al mínimo. Haciéndolo solo en el último ejercicio. Imaginaos que queremos hacer un sistema respaw o descendente en cada ejercicio del entrenamiento. Con una dieta bajan calorías y bajan carbohidratos. Nos vamos a fundir, ¿vale? Por lo tanto, los sistemas, los sistemas, he puesto de ejemplo dos sistemas demandantes. Hay muchos. En los sistemas de definición mantenerlos controlados, ¿vale? Al mínimo.